Llevo 10 años aquí, me vine a estudiar y ya nunca me fui, me quedé. Pues por cuestiones de trabajo, creo, como que pues, encuentras todo aquí. Entonces eso me, me gusta un montón, que es muy multicultural y tiene un montón de museos y siempre tenía cosas que hacer, entonces como que nunca he sentido esa necesidad de moverme hasta ahora, tal vez un poco, con la pandemia. Como que en un inicio bien, como. Sí, muy bien, porque como que la gente se quedaba mucho en sus casas y luego me pedían así piezas, entonces eso para mí fue, wow, increíble, ¿no? Pero este año, por ejemplo, ha sido bien complicado. Sí es como esta incertidumbre de que pues quién sabe qué va a pasar, como que todos pensaban que ya con la vacuna se iba a solucionar y pues no. Siento que estoy en una etapa de como entrando a la adultez y a mí creo que eso me está ahorita... Como me está cambiando muchas ideas o cosas que tenía inculcadas desde de la infancia o ideas que me habían inculcado como que es el éxito ¿no? que siempre es como tienes que trabajar todo el tiempo, el descanso no es importante casi casi y como que esas cosas también ahorita estoy como rompiendo creencias que me inculcaron desde niña y que ahorita los estoy analizando y digo ay creo que no va por ahí. No sé, como que ahorita tengo una utopía de que quiero vivir en un bosque con mis gallinas y mi huerto y ser como un poco autosuficiente, ¿no? Pero, no sé, es como algo que planeo hacer en algún momento de mi vida. O sea, el textil creo que ha sido parte de mi vida siempre, por mi abuela. Y lo del macramé pues empezó surgiendo porque empecé a hacer cosas en mi casa y como que justo empecé a hacer cosas cuando apenas empezaba el auge pues fue un medio que me permitió hacer como varios proyectos grandes de hotelería o piezas grandes que me gustaron muchísimo y aparte que me ha permitido como expresarme y hacer piezas mías porque sí obviamente también trabajé en algunas en alguna empresa y, y todo como como debe de ser no con jefe y sueldo y todo y pero no o sea al final como que estaba pegada todo el tiempo a una computadora y yo tengo como esa necesidad de siempre estar ocupando mis manos, no puedo no hacer, tengo que estar siempre ocupando mis manos, son como mi herramienta, como mi forma de poder comunicarme, son como la boca de mi alma, podría decirlo.